Hola, ¿qué tal? Soy Leillo, 1975, y esto es un vídeo para jugando en linux.com. Como veis, volvemos una vez más con Fast Dust. Si hacéis un poco de memoria y sois seguidores de nuestro canal de YouTube, sabréis que hace algunos meses, bueno, pues os presentamos en exclusiva eh, este juego, o este juego de, de carreras de coches arcade. Eh, pues en aquel momento, bueno, pues aunque el juego ya llevaba unos meses en el mercado, había estrenado lo que era el soporte para nuestro sistema operativo. En aquel momento encontramos algunas cosillas que, bueno, no nos hicieron mucha gracia en aquel momento. Y, y bueno pues eh, con el paso del tiempo con las comunicaciones constantes que tuvimos con el desarrollador y, y bueno con las sucesivas actualizaciones que ha recibido el juego pues el juego ha mejorado eh, bastante por lo cual eh, pues pensamos que aquel primer gameplay que grabamos en su día no era eh, del todo eh, justo con el juego y por lo tanto bueno pues decidimos volver a grabar este vídeo para que veáis eh, desde otro punto de vista eh, una vez ha pasado el tiempo y unas cuantas actualizaciones pues cómo se comporta el juego en este momento bueno pues nada vamos a empezar aquí con Fast Dust este es el, el menú principal como veis no hay ningún cambio y, y bueno pues eh, lo único que podéis encontrar de diferente en el menú principal es a lo mejor pues que la traducción al español es un poco mejor eh, si recordáis en aquel momento bueno pues la traducción era bastante deficiente quizás la había realizado una persona pues que tenía un dominio del español no muy alto o eh, simplemente pues era una traducción online un poco un poco mala eh, nosotros visto el problema decidimos ayudar a, al desarrollador y eh, bueno pues nos pusimos manos a la obra y eh, hemos traducido eh, pues, eh, al español este videojuego, no sé si es la mejor traducción del mundo probablemente tenga algunas deficiencias pero creemos que es un poquito más aceptable que lo que teníamos antes y nada en primer lugar os voy a enseñar una cosa bastante importante y es que ahora aquí en las opciones si nos vamos a, a los controles podemos por fin seleccionar el volante. En aquel momento los volantes no funcionaban. Eh, gracias a, lo, eh, a la colaboración que realizamos con, con el desarrollador del videojuego eh, finalmente conseguimos eh, pues implementar en el juego, eh, o más bien lo consiguió su desarrollador, gracias a nuestra insistencia, eh, pues eh, conseguimos implementar el funcionamiento de volantes en, en el videojuego. ¿vale? Eh, si os fijáis ahora salen correctamente todos los, todos los ejes del volante y bueno, tras perder un ratito aquí configurando el juego los ejes, los botones y demás el volante es completamente funcional y nos permite jugar bastante bien a, a Fast Dust. es importante decir una cosa y es que no tiene soporte de force feedback pero bueno, nadie es perfecto eh, digamos que eh, estamos ante un... Eh, juego eh, con muy bajo presupuesto, una compañía muy pequeña, tan pequeña que solo es una persona quien desarrolla el videojuego. Tampoco le podemos pedir peras al olmo. Ya bastante hace con darnos este soporte bastante funcional y bastante bueno de, de, de volante. Vale, bueno, pues nada, eh, vamos a jugar un poquito que seguramente es lo que estáis todos esperando. Y como veis, pues yo ya tengo bastante avanzada la historia. Si os fijáis estoy en la ruta 24 eso quiere decir que ya han pasado 24 fases ya tengo el juego un tercio del juego más o menos completado quizás un pelín más y eh, aquí hay una de las características principales del juego si os fijáis eh, tenemos la opción de hacer una apuesta y esa apuesta en esta ocasión es que podemos apostar un coche vale esto Está muy guay, porque conseguimos casi siempre un coche mejor. ¿Qué pasa? Que si perdemos, también perdemos nuestro coche. Y como solo tengamos un coche, se acabó. Tenemos que volver a empezar otra vez eh, pues lo que es la, el modo carrera. Si nos quedamos sin dinero o si nos quedamos sin coche, tenemos que empezar de nuevo. Lo cual es bastante lógico, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a apostar el coche aquí con un par. Y eh, también, bueno, pues si queréis podemos pasarnos por aquí eh, y coger pues un paquete de estos, aunque yo casi que me ahorraría el dinero y si gano el coche nuevo lo invierto en el otro. Y nos vamos aquí, aceptamos y comenzamos. Bueno pues aquí estamos en la etapa desértica, vamos a comenzar la carrera, aquí en veis los gráficos son bastante buenos aunque la distancia de dibujado quizás podría ser un poquito mayor y el nivel de frames es bastante aceptable lo que no es aceptable es ese golpe que se acaba de meter el bot pero bueno eh, menos mal que a veces los bots cometen ese tipo de errores porque por norma general son bastante eh, agresivos y aparte de ser bastante agresivos pues suelen tener mejores coches que aquí el, el jugador vale más en este en este caso estamos apostando el coche y se supone que bueno lo lógico es que es que no que haremos un coche mejor que el que tenemos no bueno pues nada como veis estamos aquí eh, corriendo con una vista externa a mí personalmente las vistas externas me parecen demasiado difíciles de controlar pero eh, también disponemos de, de la vista desde parabrisas que a mi juicio es la, la más adecuada en mi caso este juego y la vista desde el frontal del coche después también tenemos una vista desde el cockpit que bueno pues eh, esta la tenemos básicamente no es que sea nada del otro mundo pero funciona, funciona bastante bien como podéis ver vale yo personalmente prefiero esta vista, como os decía hace un momentito y bueno, pues estamos conduciendo aquí correctísimamente con nuestro volante eh, en mi caso un G29 de Logitech sin force feedback, como os decía antes pero eh, sin ningún tipo de problema ¿vale? Eh, para conducir en este juego he utilizado eh, el, he utilizado 270 grados los grados del volante los podéis configurar con dos aplicaciones estupendas que además han nacido en nuestra comunidad de jugando linux.com. Una es Pay linux Wheel, que es una, es una aplicación desarrollada por, por Odin. Y la otra pues, la ha desarrollado Bernat y se llama Oversteer. Vale, cualquiera de las dos os servirá para cambiar fácilmente los grados de vuestros volantes logitech en Linux. Además, de esa forma... Eh, pues colaboráis con nuestra comunidad y conocéis dos estupendos proyectos que han salido al de... de. Y bueno, pues estamos a puntito, si no me equivoco, de llegar. El 90% ya queda poco. Estoy sorprendido de lo poco que me ha costado pasar esta fase. Por lo general me suele bastante bastante más superar las fases. Debe ser que hoy tengo el día. Bueno pues he ganado y con ello pues también he ganado un coche. El Razor 1000 TX, correcto. Bueno, pues nos vamos a correr a una etapa nocturna, en este caso en, en, en uno de los tres escenarios. Antes vimos el escenario del desierto también hay el escenario del bosque y este sería el escenario de, de la ciudad industrial vale bueno pues nos vamos al garaje y vamos a escoger el coche que acabamos de ganar que por cierto no sé si os estáis fijando pero eh, aquí pues se superponen las letras esto aquí hay un pequeño error si tengo eh, si tengo la opción intentaré hablar con, con con el desarrollador para que lo corrija vamos a aceptar este coche y vamos a ver si podemos comprar alguna cosilla por aquí paquete de aceleración de turbo por ejemplo un paquete de aceleración lo compramos y un paquete de turbo también de nivel 2 por ejemplo no nos llega el dinero o si nos llega, bueno, mira, lo vamos a dejar por ahora, no vaya a ser que luego no tengamos dinero. Porque si os fijáis, para entrar aquí, bueno, en este caso no tenemos premio, eh, no tenemos tasa de entrada. Pero supongo en el, en el paquete número 10, vale, los atajos del paquete número 10, ¿dónde están? Aquí, 2000, vamos a ver si los compramos y ya tenemos los atajos de, de esta ruta. Bueno, pues vamos a correr en esta... En este... Bueno, pues estamos una vez más aquí en la ciudad industrial y vamos a estrenar el coche que acabamos de ganar en la apuesta. Lo que estoy notando ya así de buenas a primeras es que el coche es bastante más potente que el que teníamos antes. También es mucho más difícil de controlar. Y ya me estoy dando los primeros leñazos y, y vamos a ir con un poquito pies de plomo porque si no me veo que... creo que me la voy a pegar bastante, como podéis observar. Bueno, casi que pasamos a la vista interna, desde el parabrisas en este caso, es más sencilla de controlar, para mí por lo menos. Y con este coche tenemos que frenar bastante porque es que si no nos vamos a la, a la primera de cambio, es bastante fácil comerse los laterales, anda muchísimo, pero también cuesta llevarlo más. Bueno, pues esta es la, la ciudad industrial, vale. Este sería, sería otro de los escenarios, antes vimos el desierto, y ahora estamos viendo la ciudad industrial. Como veis, está bastante, bastante bien diseñada, los gráficos son bastante buenos, por lo menos en mi juicio, y obviamente teniendo en cuenta lo que os comentaba de que el juego está desarrollado por una sola persona, Sí, tenemos 22 segundos por delante vamos a hacer un poquito para ir por aquí por el atajo este si os fijáis en el mapa que tenéis ahí abajo a la izquierda sale una línea con puntitos pues eso es el, el atajo eso lo, lo vamos desbloqueando poco a poco ¿vale? Cuando, cuando entramos en la tienda bueno pues vamos a correr eh, por ejemplo esta última ruta a ver qué tal y esta sería pues la zona de bosques en este caso pues tenemos cuatro competidores diferentes y a ver si somos capaces de mantener el control del coche porque andar anda muchísimo pero también cuesta mucho llevarlo ¿eh? pues sí, hola me parece a mí que va a durar poco bueno, volvemos otra vez aquí a la vista de parabrisas gráfico ya veis que también no hola, me he equivocado eh, no está muy mal pero eh, se echaría quizás en falta un poquito más de un poquito más de detalle bueno una cosa que quería comentar con respecto a la jugabilidad del juego en las sucesivas eh, actualizaciones aparte de ir mejorando pues quizás un poquito el rendimiento corrigiendo algunos errores y demás eh, también ha mejorado en otro aspecto y es que la jugabilidad ahora es mucho mucho mejor que, que lo que era antes digamos que el coche antes era mucho más incontrolable ingobernable si os fijáis a ver si puedo enseñároslo. Antes el coche pillaba un bache y salía volando a la primera de cambio, ahora el coche, bueno, pues digamos que va un poquito más pegado a la carretera, lo cual pues favorece eh, pues, el que podamos corregir la, la dirección, Que ¿Okay? quizás lo otro sería más, eh, bueno, lo otro sería bastante más realista, ¿vale? pero estamos ante un arcade un arcade de carreras post apocalíptico y, y digamos que no tendría pues tampoco muchísimo sentido el tener una conducción súper súper realista vale ahora el coche se mantiene mucho mejor que antes también hay algunas correcciones importantes y es que por ejemplo eh, cuando damos marcha atrás antes eh, la marcha atrás era súper súper lenta y si teníamos un accidente en el que por ejemplo pues eh, estaban otros coches cerca de nosotros eh, el problema que teníamos es que eh, mientras dábamos marcha atrás e intentábamos volver a la carretera wow eh, pues en muchas ocasiones nos pasaba todos los coches por delante y digamos que eso bueno pues eh, fastidiaba, fastidiaba bastante porque hola hola bueno, como veis aquí, si el árbol no es muy grande, no, no suele haber mucho problema con, con chocar con él. Vamos a tirar del freno de mano, que tenemos freno de mano, por cierto. Vale, Como pudisteis ver ahora mismo. Bueno, mira, esto es lo que me refería yo. Ahora volver a la carretera es bastante bastante más rápido que antes, antes hacer esa maniobra de marcha atrás y volver era tremendamente, Uf, casi no llegamos, tremendamente complicado porque era muy lento y le daba tiempo a todos los coches a pasar delante tuya. Bueno, pues hemos desbloqueado un paquete de aceleración 2 y vamos a movernos aquí al menú principal un momentito. Nos vamos aquí al menú de audio vamos a poner por ejemplo pues cambiar la música eh, y vamos a hacer una carrera rápida con este coche o con el que queráis eh, podemos elegir entre múltiples modelos como veis hay un montón de modelos diferentes de coches vamos a escoger este que es bastante bastante llamativo vale esta camioneta con, con ese reactor ahí detrás la vamos a aceptar y vamos a escoger eh, por ejemplo pues a ver qué rutas tenemos por aquí vamos a escoger esta ruta 29 por ejemplo y vamos a dar una vuelta y vamos a hacer un, el tipo de carrera de eliminación cuenta atrás, no, checkpoint, a ver, espera, a ver qué tenemos más por aquí vamos a hacer una carrera de checkpoints o de eliminación con, con tres pilotos, por ejemplo, vamos a ver qué, qué tal sale esto aquí como veis eh, vamos a tener niebla, vamos a tener nieve y va a ser bastante difícil ver, eh, ver la carretera ya estoy, estoy notando que patina bastante el coche vale Bueno, vamos a poner aquí mi vista favorita si os fijáis aquí, como tenemos muchos efectos eh, de niebla y demás, al equipo le cuesta, bastante, le cuesta bastante representarlo, si os fijáis, el, libre, el nivel de frames por segundo ha bajado considerablemente. Uf, cómo patina esto. el tema este de la carrera de eliminación por ejemplo es que eh, según cada vez que pasemos por un checkpoint quedará eliminado uno de los jugadores vale hasta llegar a, al final en este caso bueno pues son tres jugadores ya que ha quedado eliminado uno en el primer checkpoint y supongo que el segundo checkpoint será ya la meta vale pero bueno era para que vieseis un poquito eh, los efectos meteorológicos de niebla lluvia y demás vale ay dios nos va a pasar al final ahí está, ya nos ha pasado me cachis en la mar bastante potentillo, porque no me está costando gran cosa pasar a, a los enemigos. Y bueno, hemos pasado el checkpoint, y por cierto, hemos ganado. Vale, solo hemos puesto a tres enemigos, dos checkpoints. Vamos a probar, por ejemplo, pues, eh, con otro coche, por ejemplo, pues, yo qué sé, este mismo que es muy chulo. Vamos a coger este coche, vamos a ver qué más rutas tenemos por aquí. A ver si tenemos alguna en la que llueva, por ejemplo. Pues mira, esta que llueve y vamos a escoger, por ejemplo, eh... Esta con checkpoints contra tres pilotos. Bueno, a ver qué tal nos sale esta. Fijaos, si os fijáis arriba, el nivel gráfico hace que. Fijaos qué perro ese coche, eh? se nos echó encima para echarnos fuera. Eh... El nivel gráfico se resiente. Cuando llueve, cuando tenemos niebla, cuando tenemos nieve, ¿vale? Quería que apreciarais, a ver si puedo tirar aquí un poco el freno de mano Fijáis, cuando tocamos el freno de mano se bloquean las ruedas traseras Se paran completamente las ruedas traseras tener el, el rumbo con el, el coche. No. Bueno, me parece que nos van a eliminar. Volvamos a la pista rápidamente. Bueno. A ver si de esta manera conseguimos tiempo turbo este A coger este atajo, si os fijáis ahí en la línea de puntos nos indica el atajo Tiramos de freno de mano Y volvemos a tirar de freno a mano Para cruzar la meta Muy bien Ah no, era un checkpoint Bueno, pues aún, aún tenemos meta. Supongo que ya no estará muy lejos. Vamos a gastar todo este, este turbo que tenemos aquí disponible. Y ahí está la meta. Muy bien. Bueno, pues hemos ganado, señores. Bueno, nos vamos al menú principal y por último, bueno, pues os voy a enseñar el apartado multijugador. Pero tenemos un pequeño problema y es que no hay nadie jugando, no podemos unirnos a ninguna partida, aunque creemos eh, una nueva sesión pues no vamos a poder jugar con nadie, pero supongo que funcionará correctamente, ¿vale? Si es para que sepáis simplemente que el juego dispone de, de un apartado multijugador y que ese apartado multijugador pues te permite eh, jugar con siete jugadores más, ¿vale? tenemos un chat donde, bueno, ponemos aquí nuestro nombre y podemos hablar con la gente y eh, podemos crear nosotros pues eh, si hay una partida nos unimos a la sesión y si no pues creamos nosotros la sesión con el coche que nos apetezca eh, y la ruta pues que consideremos oportuna y, y podemos hacerla privada incluso para que no entre nadie, vale bueno, así estaría creada la, la partida, pero obviamente pues no vamos a correr contra nadie porque estamos nosotros solos. Y, y nada, esto es Fast Dust. Espero que a, os guste lo que hayáis visto. A mí personalmente juego, puedo decir que, hombre, no es que sea una maravilla tremenda, pero funciona muy bien, es divertido, tiene muchas fases, muchos coches. Eh, tres eh, posibles localizaciones con 70 eh, circuitos diferentes que en muchos casos bueno, pues son los mismos pero que le ponen niebla o le ponen lluvia o los invierten y... Y bueno, pues eh, es un juego que, que podéis comprar en Steam, ¿vale? Es, eh, suele estar bien de precio, no es un juego para nada caro. Es un juego que vuelvo a repetir una vez más: está desarrollado por la eh, compañía Binary Giants, o Giants, o como se diga, pero que es una compañía que forma solo una persona, ¿vale? Todos los elementos que veis en este juego están desarrollados por una sola persona, tanto la, los gráficos como la jugabilidad, como las físicas como la música incluso que desarrolla el propio eh, creador del juego vale y nada más espero que os guste el vídeo como siempre os decimos somos jugando en linux.com y ahí en la descripción tenéis un montón de enlaces a nuestras redes sociales de mastodon twitter a nuestros canales de twitch, de twitch y de youtube a nuestros grupos de telegram a nuestras comunidades de matrix de Discord. Y también un enlace muy muy importante que tenéis por ahí abajo de Paypal por si queréis hacer cualquier tipo de donación eh, para que podamos seguir manteniendo nuestra, eh, nuestro hosting y nuestro dominio, nuestro dominio de nuestra página jugandoenlinux.com. Y nada, sin más, eh, me despido. Espero que os haya gustado el vídeo, si os gusta dadle a like, si os queréis hacer cualquier comentario pues libres de hacerlo nosotros encantadísimos os lo contestaremos lo antes posible y si queréis eh, seguir recibiendo vídeos eh, en, en, queréis ser notificados de los vídeos que publiquemos en nuestro canal pues ya sabéis suscribiros vale suscribiros y marcad la, la campanita y nada eh, sin más me despido y como siempre os digo hasta la próxima chavales nos vemos chao chao chao chao